¿Me estás tomando el pelo? Okay. Cambio de opinión. No me traigas a la vida normal. Me quiero morir. No quiero terminar como ese bicho raro. Soy el chico perfecto. Solo mátame ahora. Solo detén mi sufrimiento. Hola. Me odio a mí mismo aún más. ¿Cómo lograste terminar con esto con éxito? Lo hiciste y tú nos ayudaste. Hice algo por ti. De ninguna manera. Ahora necesito tu cuerpo por un rato para hablar contigo desde el futuro. ¿En serio? El gran peligro vendrá en el futuro y necesito averiguar cómo detenerlo. Interesante. Tengo una mejor solución. El taxi me llevó tu dispositivo y lo usaré para cambiar el pasado. El pasado sin ti, problema resuelto. Thank <laughs> you.